En 2020, el cierre de las escuelas colapsó el sistema educativo, ocasionando una pandemia educativa en donde cientos de miles de niños en primaria no aprendieron a leer y escribir. Esto aumenta drásticamente su riesgo de abandonar sus estudios en secundaria, afectándolos por el resto de su vida. De no tomar medidas, este colapso educativo puede ocasionar una catástrofe generacional. Las medidas que se tomen en los siguientes dos años definirán el futuro de varias generaciones. CréemeX comenzó la iniciativa Creando Bibliotecas Escolares, en donde invitamos a universidades, influencers, voluntarios, escuelas públicas y privadas a sumarse recolectando libros y construyendo bibliotecas en espacios escolares, haciendo posible la recuperación de los aprendizajes lectores perdidos que formarán futuros pensadores. CréemeX invita a colegios particulares comprometidos socialmente a realizar colectas de libros, sensibilizando a sus alumnos sobre la importancia de la lectura y organizando colectas de libros por medio de proyectos socioformadores impulsando su empatía, solidaridad y el liderazgo social. CREEMEX selecciona y apoya a comunidades escolares comprometidas con el futuro de sus alumnos, en donde maestros y familias de los estudiantes colaboran en la construcción de la biblioteca generando un espacio que invite a sus alumnos a desarrollar el amor por la lectura. Los maestros proponen estrategias colaborativas para la gestión de la biblioteca que son integradas a nuestra plataforma cremex.org en la sección de recursos docentes, en donde están al alcance de cualquier maestro. Después de la recolección de libros, nuestro equipo de psicólogos, educadores y pedagogos filtran, seleccionan, inventarían y categorizan cada libro para que esté adecuado a las edades y nivel de cada niño, garantizando que cada libro llegue a las manos indicadas. Ya entregados los libros de la biblioteca, cada niño tiene la oportunidad de elegir el libro que más despierte su curiosidad e interés, impulsando su motivación intrínseca por la lectura y construyendo un aprendizaje significativo que se reforzará en su hogar, escuela y por medio de las relaciones interpersonales con sus compañeros. Fomentamos el aprendizaje social entre los alumnos al elegir su libro, recomendarlo, analizarlo y compartir sus puntos de vista con sus compañeros y maestros, impulsando su pensamiento abstracto, inferencial y crítico por medio de la lectura. Agradecemos a nuestros aliados, a colegios y universidades, a los voluntarios, a la Red de Influencers por la Educación, a los maestros, familias y alumnos de las escuelas por hacer posible este proyecto. Tú también puedes sumarte con un donativo económico. Donando un libro, organizando colectas de libros en tu colegio o postulando a tu escuela para juntos construir tu biblioteca. Para más información, visita nuestras redes sociales o nuestra página CREMEX.org.